Esta es la segunda ocasión que decidí utilizar Randonautica Ya que el momento se prestaba E iba acompañado de amigos Nunca creí que nuestro día se transformara Por completo al usar la aplicación Esto fue lo que sucedió Estás entrando a Lárquemo Lárquemo Lárquemo, Lárquemo. Lárquemo. El universo oculto de Oxlack, Investigador Larquemos. La aplicación nos dio diferentes puntos que no tenían cosas interesantes pero de pronto nos señaló un lugar siguiendo la carretera rumbo al bosque y decidimos seguir el camino Poco a poco la noche nos fue alcanzando hasta llegar al punto que nos señalaba Estamos entrando al lugar. Bueno, se escuchan algunos ruidos. Pero vamos a investigar qué hay acá adentro. Estamos usando la aplicación de randonáutica. Ahora nos ha llevado por un camino boscoso. Llevamos como 40 minutos siguiendo este camino. Se nos hizo noche y hemos llegado a la entrada de un lugar. Así que vamos a ver qué encontramos. Ok, mira, mira, mira, mira esa cabeza gigante Hay una cabeza gigante aquí en medio de la nada? Encontramos una cabeza gigante, vamos a estacionarnos Buenas noches. Buenas noches Oye, disculpa, ¿qué es aquí o qué están haciendo? Es un campamento ¿Tú eres el, el encargado de, de este campamento o hay alguien con quien podamos platicar? Me parece que el encargado se encuentra ahí, este, estaba, ya dentro ahorita. Ajá. Yo solo soy un visitante, vengo ah, a okay. ser parte del la... ex. nos dijeron que eras el encargado de este lugar y bueno, eh, esperamos no incomodar. Nos trajo aquí una aplicación y ya estamos un poquito lejos, queríamos saber pues si... Si podíamos estar aquí, qué estaban haciendo, bueno, información sobre qué es este lugar. Muy bien, hermano. Mira, este lugar es un parque temático. Un parque temático. Un parque temático que también tiene un museo de los chaneques. Un museo de los chaneques, ok. Es, es, así que venís a parar en un lugar que seguramente randonáutica ha sí, traído mira. varios. Acá hicimos el, el experimento con randonáutica y nos está marcando este sitio. Ajá. Pensamos que nos iba a llevar a la mitad del bosque en la nada, pero veo que hay como construcciones. No alcanzo a notar qué hay aquí okay. y, y escucho que hay gente. Eh, ¿Podemos estar acá? ¿Hay algún requisito para estar? ¿O cómo regresamos? Digo, solamente queríamos saber qué había aquí y, y pues, curiosando, ¿no? Sí, perfecto, hermano. Mira, nosotros organizamos un camping. Un campamento, ok. Y se te trajo la aplicación acá, te trajo el lugar correcto, porque tu servidor, tengo un canal de YouTube. ¿santo? Ah, tienes un canal de YouTube. Ok, ¿cómo te Entonces, llamas? Yo te, ¿Estás mucho te gusto? Soy Ah, gracias. Y dije, si sí, eso no es, ¿y qué hace tan lejos? Sí, verdad? pues mira, aquí andamos aquí experimentando esto lo de la aplicación. Que bueno, tienes un canal paranormal, ¿cómo te Ahí. llamas en el, en el canal? En el YouTube, Santo Moret, hermano. Santo Moret. Santo Moret, con doble T. Hermano. Ok, bueno, entonces, entonces creo que llegamos con amigos. Gracias por la invitación y por pues, aceptarnos. Pensamos que nos iban a recibir con disparos, pero qué bueno que nos encontramos con un colega. Eh, ¿Qué hay que hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Podemos pues, hermano, participar? Hermano, es más, no, a mí me da muchísimo gusto verte, porque no, en serio este, pues, eres pionero en esto. Ah, gracias, gracias. Y nos hemos basado de repente en tus videos para hacer algunos, ¿verdad? Ok. okay. Sure. ¿Y hoy se van a regresar o se quedan? Pues, Porque digo tiene unas tienditas ahí. Ah, ¿tienes tiendas? No, bueno, tiendas. si nos rentas son las tiendas, digo, no, claro que me gusta. O sea, yo me, me quedo en la camioneta. <risa> hermano, hermano, yo le, yo le aprendí a este señor. Ah, gracias. Entonces, para mí es Hombre, un Hombre, mira, o qué sea, suerte. O sea... Después de la inesperada invitación, vimos un poco de actividades que el grupo estaba realizando. Y después decidimos salir a explorar un poco, mientras mis otros compañeros levantaban las tiendas de campaña. Estamos avanzando por el área de campamento y vemos algo oscuro. Allá arriba algo que está como que obstruyendo la vista. ¿Puedes alumbrar hacia arriba? Sí, a ver si alcanzamos a notar. No se alcanza a notar, gente. Es muy, muy oscuro. Vean la luna, pero hay algo en medio que no nos deja ver qué es. Es que la verdad aquí está muy oscuro. Bajan la luz, a ver si... Vamos a seguir el camino. Creo que es como un monte, como un cerrito. Y aquí hay un camino, vamos a... Estamos explorando este lugar. No. Pero aquí hay como un cuarto. Uy, tú no te vayas a sacar tú. Ok. A ver, alumbra. Déjame toda la lamparita. Sí. Ok, es una como construcción, pero está como... Oscuro, es como... A ver, mete aquí la luz, a ver si alcanzamos a ver qué hay allá adentro. No se ve, está tan oscuro. Es como si fuera una habitación, pero, se pero enterrada. Puerta, se ve como una puerta. Hacia el otro una lado. puerta? Ah, es verdad, ahí se ve, ahí se ve una puerta. Okay. No, otra, mira. A ver. Lado. O no sé qué, es como un pasillo, una puerta. No sé, es una columna, ¿no? Ajá, ajá. A ver, alumbra para acá arriba, acá arriba. Que okay, vamos a seguir. Ay. La luz. No, es una construcción grandísima, no alcanzamos a notar qué es. Pero vamos a darle la vuelta porque parece que hay algo ahí adentro, pero todo está enterrado. A ver, pues, a luzar de este lado. Bien, todo ese camino hemos avanzado. Y yo no sé a dónde nos venimos a meter. Randonáutica nos ha traído aquí. Y esperemos encontrar cosas interesantes. Ok, estamos avanzando por otro lugar. Este está mucho más extraño. Pero Estoy como... No, yo creo que no da vuelta, ¿no? no ¿Qué hacen? O sea, no, es que sí da vuelta, pero está hacia arriba, ¿ya viste? Sí, sí da vuelta. Dale, hacia arriba. Sí, sí da vuelta. Pero tenemos que subir. Ok, ¿qué es esto? Para que se... Ok, a ver, dale. Hay como una red, ¿no? Seguro. Oye, sí sigue, ¿no? ¿Es un túnel? Es un túnel <ríe> Ok, oye hay una red Hay una red ya ¿Se Es un túnel, ¿no? ¿Seguimos? Pues aquí, si quieres, vamos a seguir Ay. ¿Pero qué? O sea, ¿para qué es este túnel o qué? ¿Seguimos? Pues sí, dale, dale No sé dónde estemos gente, la verdad que esto nos ha sorprendido muchísimo. No sabíamos que existía todo esto en este lugar, aquí a mitad del bosque. No, hay una telaraña, sí. Oye, sí hay una telaraña, ¿verdad? Está enorme. Oye, no, no, yo creo que ya no hay que pasar porque, oye, sí si que no. O sea, sigue. Si que está, está, está ahí. ¿Qué será hasta allá? ¿Y por qué está techado? A Ahora hay que saltarla. No, no, ¿La vas a saltar o okay, qué? Ok, dale, entonces? O sea, si se te pega, alúsame acá, por favor, porque no. ¿Dónde está la, la araña? ¿Te la llevaste? No, no, mi Dios, eso. Ahí está. La... Ok, déjame ver. Oh my god. Ok, ya. ¿La saltamos o no sé si ya la traiga? Traiga la araña en el, en el pantalón. Dale. No hay nada. Se ve negro. Se ve negro. A ver. ¿Se ve negro? a ver, déjame ver qué. No, ahí acaba, ¿no? No, se ve negro al fondo, ¿ya viste? Sí, pero es que aquí está muy túnel, chico, ¿no? O sea, sigue el túnel. ¿Por qué no le sigues? Es que ya me dio miedo. <risa> se ve muy oscuro. Se ve muy oscuro. Mira, ¿podemos regresar o podemos avanzar y ya? No sé. <risa> que esto es como una trampa, ¿no? Vámonos de aquí. Ok. Si quieres, sal, salimos. A ver, salte por aquí. ¿Te puedes salir, salir por aquí? Sí, creo que A ver, dale. Oye, ahí te ahí, la... Ahí, por aquí no pasa nadie. Ahí te la arañas ahí por todos la araña. lados. No manches. A ver. Voy a poner aquí la luz por aquí. Ok. Ok. ¿Sí ves? Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Ok, ya no te veo, pero... ¿No puedes? Me okay. <ríe> caí. Si quieres regresamos por donde entramos. Ay, ¿Sale? Dame el otro. ayúdate... eso, eso... si sí puedes, si sí puedes, si sí puedes... ok, dale, dale... Y bueno, ya salimos... si sí podemos escapar de esa trampa... Y, y vean... eso, eso que se ve al fondo... es lo que... les digo que no se veía, que se ve... oscuro, pero no notamos qué es... ahí está la luna... Y después está esta como montaña, pero es como una construcción. O sea, le estoy alusando con la lámpara, pero no alcanzo a notar qué es eso. Es como una construcción enterrada. Vamos a seguir investigando este lugar. Todo parecía misterioso, pero normal. Así que dejamos de grabar y justo cuando íbamos de regreso, escuchamos un gruñido que nos hizo salir corriendo hasta que mi amiga Enid se cayó. Nada. Estoy temblando. Oh, tranquila, tranquila. Gente, gente, pensé que, que se había escuchado un trueno, pero en esos matorrales de allá se escucha como que gruñe algo, ¿verdad? Ajá, pero no es Corrimos, nos, nos estábamos no es grabando. ¿Quieres que nos acerquemos? No. No, ya, cae, cae, a ver, a ver, Tranquila. A ver. Si no sale algo. Pues, sí sí. Ahí está, ahí está. Gruñe, gruñe. Vamos. A ver, vamos a avanzar. Curiosamente, por más que inspeccionamos el lugar, ya no volvimos a escuchar el gruñido. El espanto fue pensar que un animal salvaje pudiera estar acechándonos. Pero así, inesperadamente como apareció, también desapareció. Escucha. O sea, yo, la verdad, a mí me dio miedo porque podía salir corriendo hacia nosotros, ¿no? Y de hecho, corrimos, pero lamentablemente no lo grabamos. ¡Hola! El lugar estaba completamente oscuro. Pero encontramos otra extraña construcción que de principio no sabíamos que era. Ya estamos dentro de este lugar. Estamos en una área de este campamento. No contábamos con que había un este mascar. Esta parte es donde pues, se prende el fuego y después el humo sale hacia arriba. Ahí tenemos, vean qué agujero más grande. Por ahí sale todo el humo. Y como les he dicho, hay más estructuras que poco a poco vamos a ir conociendo. Eh, son aproximadamente las 11 de la noche y todavía no nos pasan al museo. Yo no sé, es como que nos tienen una sorpresa. Después de husmear por la zona, llegó el momento de presentarnos algo increíble. Una joya de los fenómenos paranormales y de las leyendas de México. Un lugar único. El llamado Museo del Chaneque. Pero este, este patriarca siempre me tira eso. Siempre está aquí. O, o, o está tirado. Ah, claro, porque ese es su gorro. Eh, es este este gorro. es su gorro. Y, sí. y fíjense que no sé, a lo mejor estoy equivocado, pueden ser ratones, ¿no? Sí. Pero es bien raro que se lo subo, porque tengo que poner una escalera para subírselo? Sí, siempre lo, lo encuentro o tirado aquí. ¿Qué, ¿Qué tipo de duendes son estos? Este es el troll. Este es el, troll. el troll. Son como esto nada más que es el tamaño más grande. Sí. Incluso en algunas películas salen trolls muy, muy, muy eh, grandes, grandes, muy toscos, ¿no? Es como el de David, el duende que había trolls en Ajá, la caricatura. Exacto, sí. sí. Pero también tenemos wow, pequeñas especies miren, por ejemplo, más, tenemos tenemos el guardián de las hormigas. Wow. Este es me me sí. encanta la figura porque hay muchos relatos que hablan sobre duendes en las milpas. corriendo y... Sí, y corriendo. Este, son sí. como, como niños de, de desnudos y Ajá, de muy raro, son, son Allá muy raro, raro, en, en el sur raro. se llaman aluches. Sangre. Y allá fíjate que los hacen con barro, les ponen un poco de su sangre y sí. les ponen en cada esquina. Claro, es y para dicen la para las cosechas, para la les cosecha. protegen las cosechas. Es hongos, este ¿no? es el de los hongos. Sí. Este es el de los hongos. Tiene varios pecho, tipos de hongos, grave. tiene entiógenos, tiene el San Pedro, tiene el pajaritos y el derrumbe. Tiene algunos que crecen dentro de lo que se llama la corteza de los árboles, que ya cuando se están pudriendo sí. salen estos. Wow. Es, es muy bonito. Eh, le puse en todo el cuerpo Para eh, que se viera diferente Que no se pareciera nada Completamente clavitos, Incluso los dedos son longos son sí, sí, Los dedos, los son los dedos, son dedos hongos. y aparte hasta las orejitas Mira, si sí, sí. te das cuenta Las orejitas las tiene así Pero fíjese que aquí pasó una cosa bien curiosa cuando yo traje este chanequito para acá, empezaron a salir hongos de así. ¿En serio? ¿En serio? Wow. Y entonces hice un video, pero sin Ajá. pensar en eso, ¿no? Yo hice sí. para mandarle la información al grupo de WAT aquí del pueblo, Ajá. y me dijeron, don Armando, es que no puede ser posible, porque para que nazcan los hongos se necesita una humedad, ¿Humedad? necesaria, sí, humedad. se necesita ciertas características. ¿Humedad? ¿Cómo es posible que les saliera? Mera tierra, pero no se yo no, puede. Me había, no me había puesto atención, o sea, yo sí. lo saqué y vi los hongos ahí. Sí. Aquí tengo uno todavía deshidratado. Mira, oh, tiene, wow. tiene, esto fue del mes de marzo uh -huh. Todavía está aquí longuito Pero de eso sabía muchos aquí ¿Sí? alrededor. Hasta este punto no podía creer que alguien Se dedicara por completo a construir un santuario Sobre la leyenda de los chaneques Este no es un lugar turístico De hecho me mencionaban que era la primera vez Que se estaba mostrando al público el abuelo Armando había trabajado por años este terreno haciendo construcciones y dejando un legado místico a las futuras generaciones. La pasión con la que contaba sus cosas e historias me parecía increíble, pero no lo entendía hasta que nos confesó que todo esto lo había hecho en memoria de su hijo, que había fallecido. Entonces supe que todo lo que veía y estaba por ver era una muestra de amor, por muy aterrador que esto pareciera. Aquella noche fue inesperada. Tantas cosas que experimentamos y vivimos solo porque la aplicación de randonáutica nos había guiado hasta acá. Y al amanecer pude admirar más la maravilla del lugar donde nos encontrábamos. Ya es de mañana y estamos reconociendo el terreno y nos encontramos con que tiene una vista impresionante. Escuchamos ya música ya a lo lejos Y es una muy muy bonita mañana Pero todavía hay una sorpresa más Aquí a donde nos ha traído Randonáutica Porque no solamente es un museo del Chaneque Sino que ya al amanecer encontré algo Que de verdad es impresionante Y que ahora lo vamos a ver Esto que vamos a ver a continuación Era lo que veíamos en la noche Era la sorpresa Nunca imaginé que Randonáutica me trajera a un lugar como este. Es una pirámide, es un basamento, es de una persona que tiene mucha pasión y que ha construido este lugar. Cada una de estas piezas, representación de las figuras originales prehispánicas, han sido creadas por él y el hijo que perdió. Esto no solamente es un sitio de homenaje a nuestras raíces, a nuestra cultura... ...al amor que le tenemos como mexicanos... ...como parte de una civilización que un día fue el esplendor de Mesoamérica... ...sino también un espacio dedicado al hijo que este hombre ha perdido. Ahí en el fondo tenemos el calendario azteca... Y la gran pirámide. No quiero ni pensar cuánto le ha costado, no solamente económicamente a este señor, sino en esfuerzo, en dedicación, en pasión. Todo esto es una obra magnífica en medio de la nada. Yo quiero agradecer mucho, primero que una aplicación nos trae aquí, que encontramos a personas que nos reciben, que nos aceptan, que terminan siendo nuestros amigos. Quiero sí, agradecerle, pues, gracias. primeramente que nos haya aceptado, que nos haya invitado a conocer un museo increíble, que estemos en su espacio. Si alguien quiere venir aquí, ¿cómo puede comunicarse con usted? Claro, el lugar es el Santo Desierto, está en Tenancingo, es una comunidad de Tenancingo. Aquí. ¿Podemos poner su teléfono en la descripción para que le pueda claro llamar sí. y hacer una cita y pueda venir a acampar? Claro que sí, es el 722. 297 8037 con su servidor Armando García. ¿Sí? Vamos a seguir viniendo yo creo porque me pareció maravilloso. Un día, una noche no alcanza para ver tanta maravilla. Así que muchas pues, gracias por recibirnos. gracias a todos. Gracias. Y gracias por esperemos habernos. regresar y vamos a hacer también video cuando regresemos. Un abrazo a todos. Gracias. Este video está dedicado a la memoria de Alex. Deseo que mi amigo Raúl y su familia tenga la fuerza para afrontar su pérdida. Mientras nosotros vivíamos esta aventura, no sabíamos que Alex tenía que partir. Hay cosas que no entendemos, pero sé que en algún momento nos reencontraremos. Allá en el lugar donde no hay dolor, mi amigo y su hermano volverán a ser los mejores amigos por la eternidad.